Seguidores de aldia.com.es. Nos encontramos a esta hora del día en la unidad de vigilancia comunitaria del Cantón Quevedo, donde la Policía Nacional ha capturado a una persona con sustancias sujetas a fiscalización. Y vemos ahí también las evidencias. Vemos un arma de, de fuego con sus respectivas municiones. Y ahora la policía pues, nos va a conversar un poco eh, acerca del operativo. De acerca de los resultados que eh, están exponiendo en estos momentos. Buen día, nombre y cargo. Buenas tardes, soy el subteniente de policía Eric Alencastro. Me encuentro al momento como jefe del circuito 7 de octubre encargado. Efectivamente, para toda la ciudad de Quevedo, para todos los habitantes de la ciudad de Quevedo, nosotros como Policía Nacional estamos realizando un trabajo arduo. Aquí se pueden ver la, la muestra de nuestro, nuestro trabajo, de nuestra labor del Distrito de Policía Quevedo. Nos encontrábamos de patrullaje normal, en un patrullaje pudimos lo, lo, eh, visualizar a una persona en actitud inusual, evadiendo el control policial sale, eh, saliendo en precipitada carrera, por lo que por nuestro buen actuar del compañero Carriel, eh, logramos interceptarlo en el puente nuevo a la altura del mercado de mariscos, encontrando en su poder, como ustedes pueden ver, un arma de fuego con seis cartuchos sin percutir, sustancias sujetas a fiscalización, aparentemente marihuana y pasta base de cocaína, el ciudadano es de la ciudad de aquí de Quevedo, no posee antecedentes penales, pero con esto nosotros como Policía Nacional estamos demostrando nuestro trabajo, nuestro comprometimiento con la ciudadanía para el buen vivir de todos nosotros. ¿En qué, en qué lugar, disculpa, nos puede repetir? En, qué lugar fue en el Puente Nuevo, en el sector del Mercado de Mariscos. ¿La persona se movilizaba en una motocicleta? No, se encontraba a pie. Nosotros, como le dije, lo visualizamos en una actitud inusual, por lo que nosotros procedimos a hacer el registro correspondiente mostrando una actitud poco colaborativa, saliendo en precipitada carrera, logrando interceptarle eh, en un terreno baldío que se encontraba en el punto. ¿Cuándo ocurrió esto? Hoy día, hoy día aproximadamente a las 11 de la mañana. ¿Estos casos, eh, bueno, han visto casos parecidos en días anteriores? Se está trabajando por todo esto, se está trabajando por el bienestar de la, de la ciudadanía del pueblo de Quevedo, se está trabajando por todo esto y nosotros trabajamos siempre por, por la ciudadanía. ¿Alguna otra novedad estimado sobre el tema de la policía? No, el comprometimiento de la ciudadanía, la colaboración de la ciudadanía hacia la Policía Nacional para poder nosotros brindarles un, un servicio de mejor manera. Sí, está, bueno, ¿cuál es su nombre? Mi gran nombre es Subteniente Eric Alen Castro. ¿Es de... cargo... jefe del circuito 7 de octubre. Sí, está bueno en el circuito 7 de octubre. Muchas gracias, estimado. Eh, bueno, ahí están, ¿no? Amigos, informándoles un poco eh, las las novedades de la Policía Nacional y vemos que se lo llevan eh, aprendido. Y aquí están, amigos internautas, las evidencias, eh, presumiblemente de marihuana, que el ciudadano pues se encontraba caminando en el, en la, en el centro de Quevedo, específicamente en el Puente Nuevo, y eh, viendo la actitud sospechosa, pues eh, fueron fue interceptado por la Policía Nacional. Estas son las evidencias, amigos, eh, de un operativo de la Policía Nacional. Muy importante dar a conocer el trabajo que se está realizando de parte de la Policía. Tenemos conocimiento de que eh, el tema de eventos delictuales, pues han aumentado en este año. 160 eventos delictuales se han registrado. Aquí en el Cantón Quevedo, un poco también el tema que más está en rojo, podría decirse, en semáforo rojo, es el tema de robo de personas, robo de vehículos, el tema de robo de, de autos. Eso está en rojo actualmente aquí en el Cantón Quevedo y bueno, no la Policía Nacional ha desarticulado varias bandas. Eh, desarticuló a una banda de jóvenes que se dedicaba al robo de personas de entre 19 a 24 años de edad y también ha desarticulado bandas referente al robo en los ejes viales. Todo este trabajo lo ha hecho la Policía Nacional para eh, eh, de alguna manera menguar el tema de la delincuencia. Sabemos que junto con la Municipalidad de Quevedo se está coordinando el tema de colocar cámaras y también iluminación en las entradas de, de Quevedo Donde ocurren también delitos de robo Y son personas que roban, podría decirse, en manada Son personas que roban en manada Son personas que roban entre 14, 14 grupos, varias motocicletas Y ese es el asunto, ¿no amigos? Un poco informarles a ustedes Vemos que ahí sonó el teléfono celular eh, Que fue capturado como evidencia que fue decomisado como evidencia. Ahí vemos que está sonando el teléfono celular. Bueno, todo esto va a ser eh, investigado... ...porque obviamente vemos que han capturado un hombre... ...que se dedica al microtráfico... ...pero esto viene también de algo muy grande... ...y los ejes investigativos de la Policía Nacional... ...pues van a... ...van a obviamente a seguir investigando... y desarticular presuntamente pues una banda que se dedica al tráfico, micotráfico de droga aquí en el Cantón Quevedo. Entonces, amigos, esta es la información que tenemos a esta hora del día. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, aldia.com.es, también en nuestras en nuestra plataforma web www.aldia.com.es y nuestro, vemos, ¿no?, que está colocando eh, el tema de las evidencias. Bueno, no se olviden amigos, seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra plataforma web www.aldia.com.es y también en nuestras, eh, nuestro número de difusión que está en pantallas, nuestro número de difusión que está en pantallas para que cada vez que ustedes requieran, o bueno, no solo requieran, sino que les llega solamente la noticia les llega la noticia a su, a su número de WhatsApp, así que suscríbanse a través de ese teléfono, manden un mensaje, quiero suscribirme y les llegan todas las noticias eh, referentes a este y otros temas a nivel local, provincial, nacional y también internacional, amigos internautas. Bueno, esta fue la información que tenemos para ustedes, el trabajo de la Policía Nacional y a ustedes alertarles también, amigos internautas, que se han eh, reportado robos en cajeros automáticos, así que estar atentos.